Yo me alegro Celine, de aquí. Yo me alegro que Celine está en el estudio. Sí, bienvenida Celine. Sí, Celine. Sí, desde aquí con nosotros, compañero. Celine me puede salvar de todo este brillo que tengo en el suéter. Por favor. No, no, no. No, yo voy a llamar a Celine. Pero él se le tiró ¡Aló, Celine, oye. mira! Habla con la doctora. Pero que si ese se tiró arriba, fue a. No, a, no, no, yo no sé. Bueno, oh, lejos? No, al, Celine, habla con la doctora, ese brillo que te Pero, ¿cómo fue? Este? Tú chocaste con no, con no, no, doctora, no, no, no lo tiraste arriba. Ese a, brillo, ese brillo. La alegría que te dio de ver la Navidad la abrazaste. No, ni me es que no me di cuenta. Yo me di cuenta cuando tú me dijiste. Pero en que el yo no tengo brillo. Llámame a Celine. No, Celine está aquí. Eh, no, Celine es mi jefa. Llame a Celine. Para que ella confirme que hay brillo en Telenor. Mira, hay brillo en dos lugares. En el arbolito y en el piso. Sí. ¿Cuál fue que te tiraste? No, no. no, no, no, no. Por ahí hay brillo. Eh. Bueno. Ahí el alcohol, el suelo, pues. Miren, bueno. el comentario de ahora, del tema de ahora, va a traer problemas en las redes. Porque son muy ñoños. Lo digo desde ahora. Neto. La suerte yo no lo los veo. Los fanáticos de Alessandra son... Muy ñoño. Dios mío, qué lindo habla ella, Dios mío. Yo no sé por qué. Mira, de, qué lindo habla ¿Qué? esa muchacha. Qué lindo. A mí me gusta cómo ella habla. Yo vi ese video ella llorando y Randy, yo así, ve Enamorado. No, no, enamorado <risa> que ella habla bonito. Me gusta cómo ella habla. Claro, ella... Tú te imaginas, dije, hola, Néstor. Trae un picapollo. Yo dije, hola, Genesis. Dile a Néstor que me desbloquee. <risa> Miren... Son muy ñoños los, los, los, los fanáticos de Alessandro. Los muchachos tienen que soltarle en banda. Uno René. de que dice algo de ella se eh, lo comen de una vez eh, de No redes. Tienen que soltarle en banda, porque ya los dueños del circo, yo fuera ella, y todo el dinero que tiene, yo me pongo a joder a los dueños del circo. Me levanto a joder. Mira, yo la fama no es para todo el mundo, yo creo que eso, eso es realidad. Porque, porque yo, con los dueños del circo, yo voy a coger la cárcel hace rato. Hace rato. Pero Néstor, ahora te voy a decir algo. Esa muchacha de Natalia... Alessandra no era una figura antes. Alessandra era la esposa de una figura. Sí. Ella decidió, a pesar de ser la esposa de una figura que era de Mozart, sí. cuando se divorció de Mozart, ser una figura. Uy, sí. una influencer. Y ella le está sacando económicamente mucho dinero. Que no es prohibido. Pero eso. la fama Néstor, también trae sí, crítica. Pero, pero que le envidian demasiado a ella. Nesto, la pero demasiado. que no es que ¿Qué le envidian? hace mal ella. Pero ¿Qué que hace mal. Pero ella, neto. Pero que ella le gusta. Pero, que pero, pero, ¿qué hace mal? No es que ella hace algo mal. Ah, sino que ella tiene que entender demasiado. también la crítica. porque es que... Pero que la mala critican. A ah, ella la mala critican. Los dueños de chicos se levantan. Por la mañana. Se van al baño. Lo, eh, eh, eh, eh. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Alexandra Mipi, Oye, ¿Tú sabes por qué ella no, ha tirado, no se ha tirado una soga? Porque no de aquí. Pero, neto. Porque voy a coger un gancho. Pero yo ella tiene yo lo espero te... afuera, ellos. Pero honesto, ella, eh, tiene, no, ella tiene que entender, que tienen, Neto, la, la tienen, que ella es una Pero dame figura. a ella. Pero que cojan otra. Porque ella le gusta el sonido. Que no, es que ella no, le gusta ella el sonido. No dijo ella que le gusta. sube fotos casi de nube, eh no, Porque, porque ah, le gusta. Pues ella le pagan para eso. Ah, ella le pagan para eso ah, su trabajo. Ah, y sí, vea. Ese es su trabajo. Pero, pero no que, puede. Ok. Estoy hablando que la tienen harta. Pero, Neto. Pero que la joden demasiado esa pero mujer. Pero Neto, pero que ella tiene que entender que, tiene que la Ella tiene que tener figura... algún primo dominicano o algo que Sí. un novio. No, tu marido. No, oye, no, o un novio que se busca. de estos que, que lo esperan afuera del estudio y le, y le dan su trompado a los dueños de Joden demasiado esa gente. Pero Neto, que también, pero tú tienes que entender Mira, neto, yo voy a, que así como no, hay cosas positivas de no ella. Pero cuáles, dime las positivas que han dicho los doña El Ciclo de ella. No, ella ha ayudado personas y la gente la han destacado. Los doña El la han destacado. No, ah, nunca, pero pero, oye. La gente. Pero ella, ella, oye, es que ella oye, no oye, se refirió a los dueños. No, no, estoy hablando. Ella dijo... Es que... El presidente de la campaña en contra de... De Alessandra. De, de Alessandra. De Alessandra. eso Es de, Alessandre. de, Alessandre. de, Alessandre. de, Alessandre. de Alessandre. Nadie habla de Alessandra cuando... Ay, Dios mío. Cuando arranca los dueño de cico. De una vez. De una vez. ¿Entiendes? Pues Entonces, esa muchacha no hace nada mal Ella vende su foto y su cosita. Si quiero subir un chisme al teléfono. Oye. oye no porque ¿A qué es bueno. Oye, cuando... Te están llamando. Dios mío, ya están tirando su venenito por ahí. No, la gente no la... tú vas a ver ahorita. Yo lo que digo es que si tú tienes fama, tú tienes fama, tienes éxito, tienes dinero, tú tienes que también aguantar la crítica porque de a ella no, no, le van a sacar el rating. Ella lo mismo lo dice si todo el que quiere pegar o esa mamá tiene que sí. hablar de mí es porque ella mueve eh, el sí, rating sí, en pero República Dominicana sin duda ya, la ya. tipa más seguida estoy harto yo y no la canción y, y por esa muchacha la molestan demasiado sí, pero Neto que a ella le gusta el sonido neto. a ella porque le gusta ella, el sonido ella te lo ha dicho le gusta neto, ah, pero que está bien mira como, yo, mira como yo yo te voy a matar el gallo la funda ella ahora se quilló por los dueños del circo por... hace ya José Luis atención José Luis atención flaco dice el Inés ella se molestó porque los dueños del circo hablaron de que ella tenía una pareja en Miami. ¿Qué es yo? No sé, que fue a Miami. Yo no puede tener. Ok, está bien. Ella se molestó por eso. Y cuando la vincularon con Ozuna y con Baboni, ¿por qué ella no salió diciendo eso mismo? Porque que están demasiado no, altos. No, no, no no dime, no, no, dime, no, no, dime. Que están demasiado altos, No, No, no, que están demasiado altos. Baboni es un loco que ya tú sabes. Un hombre no casado, hay, que... pues Baboni casado. Sí, y, sí, pero, y, pero yo, perdón. Mujer, o casado y Baboni tiene su pareja. Pero ahí sí ya no le gusta, ahí molestó eso, niño. No, no, que están muy alto. flaco? Que puede sacar cualquier comentario. ¿Tú entiendes? Puede sacar cualquier comentario de porque ellos están muy altos. Osun y Baboni. ¿Tú entiendes? No estoy denigrando a ella pero ya están. Baboni y Osuni están en una posición. Pero no dijo nada porque ya subió la vez que estaba en Nueva York en la fiesta de, en el concierto de Baboni, subió su foto. ¿A ti te gusta el lado de ella? Se puede poner el audio, sí. Sí, mira. Vamos a escucharla. Estoy cansada de ver Ay, que cada Dios. persona que, que quiere buscar sonido, que sí. quiere hacerse famoso, no, soy, eh, que rico, quiere buscar rico, rico. seguidores, oh. viene a mencionar. Es que no, no, Hay no, no. una oye, campaña en mi oye, contra. Oye, oye, a... claro, no me la mandé no a bajar. Pues. <risa> Mira qué es lo que pasa. Hay dos tipos de gritos. Sí, sí. Pues este si, no, ha sido, no, si ha sido un pobre, tira 10 no, no, no. dichos. Si ha sido una mujer pobre, se cae la cámara con los gritos. Sí, pero como es, que es rico, ah, sí, sí. no se mueve, no, porque los ricos no mueven la cara. Te voy a hacer una anécdota de mamá, esto me va a traer <risa> problemas, tú sabes, yo no voy a poder Atención, entrar. mamá. mamá. No va a poder entrar no a casa. Gara, no Maygara, no Maygara. No, no, la abuela mía. Okay. Okay. Maygara, hermano, a tú la estás poniendo tan vieja. No, no, no, pero... Oye. Saludo a Maygara, que es nuestra <risa> seguidora. Oye, la abuela mía se murió una hermana de ella, uh -huh. ¿sabes? Una persona pulcra. Ajá. Uh -huh. Entonces, nosotros cogemos, se murió el día. Uh. Cogemos para la capital, la Blandino. Uh -huh. Ay, la Blandino, eso es... Vamos para allá, entonces, van unos, unos tíos míos, que los tíos míos, la tía mía, se le ve el avión. Eh, llegamos allá, ah, ya tú sabes, yo manejando, le di la vuelta al Banco Central como 200 veces, perdido. Pa, cuando llegamos, viene un primo de nosotros, que ella, tú uh -huh. sabes, y me jala y me dice, aquí... Con ataque, no se grita. Eso es. <risa> Pero ya, ya tú sabes que mamá una iba... Una vertencia, no, una vendencia mamá esa. iba con los poderes. Yo, yo llevaba el berrón para ir una vez ¡fuá! ¡fuá! ¡fuá! ¿La película? ¿Eh? Claro, entonces yo hice, yo hice una reunión antes de entrar y le dije, mire, no han dado la hora de que si van a gritar, tienen que gritar y con decir... No, que, dice una tía mía no, que yo no grito así que yo no grito, yo es con ataque porque yo la quería mucho tú sabes que tú sabes que que no se puede ah, y salta, salta otro tío mío eh, mamá, no diga que ella te mandaba a cuarto tú gritas, tranquilo no diga que ella te mandaba a cuarto tranquilo que aquí ella hay oh, lo rico es, ya tú sabes uh -huh. con lente, pues. no, con lente y cuidado, pero ya, ya, ya nosotros íbamos con de negro este, este. sí. y, y con un pañuelito. Y sí, no, metido de negro. En la escalera iba yo ya para ser ya yeah. Tú sabes. <risa> Ay, <yo. risa> no pudí. <muy bien. risa> Eso ella. ¿eh? Ya, ya yo iba a jugar con el berrón. Iba yo ahí. <risa> así mismo está llorando esta niña, eh, Alessandra. <risa> que hay pasito. ¿no? Que yo, no es que ella no le duele, lo que pasa es que ellos lloran así. Sí, que ellos lloran así. No <risa> Eh, ella es turca, algo así. Eh, eh, Ucrania. Una vaina Ucrania. Turca. Eso es algo lindo para allá. Que sabe, no pero hay calor Para allá mira. no se ve la luz. <ríe> para allá no hay calor. Para, para allá, allá, no hay... allá anhelan ellos el calor. <ríe> para allá no Oye, para allá no hay calor. No hay... Eh, bueno, tapones puede ser que sí. Pero no hay... Hay agua fría en la llave. Hay sí. agua fría en allá, ¿Y qué la llave. No tienes que, com no tiene que comprar galones. Eh, de, eh, no dije no, galones. Eh. Dije, trae un delivery. No, nada de, <ríe> de eso. Yo hay agua ahí. Ah, de su ex. Su ex. No. Y ahora los cuartos. ¿Y ahora los no, cuadros? porque ahora ya se pegó aquí. Decir, ¿se no, porque ya lo... No, no es no, igual. ¡Ay, oye! Ey, en cras. su país de cualquiera. cualquiera ¿Quién ¿Qué? es esa? Nadie no, sabe. Nadie, en su país es igual. Porque hay unos ricos en libre trelina para allá, ya tú sabes. Ya tú sabes. Que 10 libras hacen 300 mil pesos a mí. Vamos con el último tema.